Para crear un canal de YouTube tenemos que tener creada una cuenta de correo en Gmail. Con esta cuenta de correo abierta podemos hacer clic sobre este icono que lleva a las aplicaciones de Google y elegir YouTube. Desde aquí tenemos que hacer clic sobre este icono de la cámara con el signo más que dice crear y desde ahí elegir subir video. Puede que aparezca una propaganda que podemos eliminar y directamente quedarnos con esta pantalla desde donde podemos seleccionar el archivo que queremos subir o simplemente arrastrarlo. Yo tengo aquí el archivo que voy a subir. Aquí va a aparecer el nombre del archivo, pero yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, animación. colocarle un nombre, animación de caja de cereal y puedo hacer una descripción aquí, por ejemplo, explico cómo eh, coloqué un material en Blender, bien? Eh, aparte de eso acá el programa va a seleccionar en la medida que empiece a procesar mi archivo me va a ofrecer las opciones para la vista previa puede que como en este caso que la animación es muy cortita las tres opciones son prácticamente iguales yo puedo seleccionar cualquiera o eventualmente podría subir una miniatura desde aquí yo puedo crear listas de reproducción no hay listas en este momento, pero yo podría crear una lista e incluir mi video en esa lista. A continuación voy a seleccionar que no es contenido para niños. ¿sí? Y sí o sí tengo que entrar a esta pestaña que se llama más opciones. Desde aquí, yo fundamentalmente lo que me va a interesar es esto, licencias y distribución. En este caso, a mí me interesa una licencia Creative Commons Atribución. ¿sí? Además, yo voy a permitir inserción y les pedimos a ustedes que el video que, nos, eh, que ustedes van a subir también permitan inserción para que lo podamos colocar en nuestro blog. Y vamos a destildar esto de publicar en el feed de suscripciones. Además de eso, podría ser que a ustedes les interesara que se desactiven los comentarios en todos nuestros videos de la cátedra hemos desactivado estas opciones respecto al resto de las opciones si uno no las completa las va a colocar por defecto es decir el idioma la fecha de grabación así es que pueden ser completadas o no cuando hemos hecho entonces estas modificaciones podemos darle siguiente eh, aquí Podríamos añadir una pantalla final, en este caso no lo vamos a hacer, le vamos a dar siguiente Y nos interesa que el video que ustedes nos envíen sea público, es decir, el link del video que ustedes van a subir sea público Bien, eh, Cuando eso está elegido, para que pueda ser visto en cualquier momento, recién le vamos a dar publicar Lo mejor es darle publicar cuando aquí dice procesamiento finalizado de ese modo no solo voy a poder copiar el link sino que si yo necesitara cuando le dé publicar me va a ofrecer también poder copiar ya sea el código eh, html para insertarlo o el link en este caso nos va a interesar copiar este link ¿sí? ese link va a ser el que nosotros necesitamos que nos carguen en el aula y aquí ya puedo darle cerrar y mi video quedó cargado en mi canal. Si yo necesitara modificar algo, siempre puedo entrar por este lapicito y modificar cualquiera de las cosas que configuré.